Bueno bebé, ya se acabó, no hay más. No hay más, o sea, ah, nada raro. no Me cambié la de manejas, de yes. sí, cosas extravagantes. Aumenta mm. la producción de leche. Termos. ¿Termos? Es que acaba de todo. acá de todo. O sea, no vamos a acabar hoy, te lo prometo. <ríe> Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón Bueno, hoy voy a hacer algo muy diferente Imagínense que quedé de verme en la peluquería Con dos amigas mías que ustedes ya han visto en mi canal Se trata de nada más y nada menos que de Dani Ospina y de Maleja. Ellas todavía no han llegado porque no son tan puntuales como yo Y bueno, eh, vamos a consentirnos un rato Pero aparte de eso, yo quiero esculcarles la cartera a cada una de ellas A ver qué tienen, qué cargan ¿Listo? Miren quién llegó, miren quién llegó Bebé, casi no llegas Bueno, ya logramos sentarnos acá con nuestra primera víctima Dani, primero que todo, ¿quieres saber esta cartera tan divina? ¿De dónde salió? ¿Es tuya? ¿Es un regalo? Es mía es tuya, me la regalé. Tú a tú Listo. Sí. Es un regalo de ella a ella. Ajá. Quiero saber qué hay en la cartera de Daniela Ospina. Estoy seguro que todo el mundo quiere saber qué hay acá adentro. ¿Segura? ¿Puedo culcar? Obvio. ¿Sí? ¿Sí? Adiós. Esta eres tú. Obvio. Pero hace cuánto tiempo. No sé. ¿La tienes de recuerdo, bebé? Sí, para acordarme que soy yo. <risa> Bueno, quiero que sepan que la foto está como por ahí botada. Bueno, bebé, o sea, porque normalmente tengo amigas, entonces traigo una gafa y la otra gafa. Ajá. Por las dudas. O sea, eres demasiado play. Chicles, no pueden chicles. faltar los chicles. Muestre los chicles, los chicles. Chicles. Tenemos por acá un labial espectacular. Divino, te lo recomiendo. Este de qué color es? De qué me regalan, me regalas? Es como un color. Col no, no. Color. Es divino, cero recomiendo. Me voy a echar un poquito para que la todos puedan mirar qué. Espectacular No hay más, ah, la billetera roja. roja Tiene que ser roja ¿Cuántas tarjetas o sea, hay acreto? de todo menos plata, seguro ¿Cuántas tarjetas de bianca tiene para viajar la niña? ¿La foto del novio? ¿La qué? ¿La foto del novio? pagos o no pagos deudas deudas deuda. menos plata, o sea, pero igual, ah, roja no. para que traiga plata, ¿no? Qué más tenemos por aquí en la cartera de Daniel Ospina? Tenemos una hermosa cédula. No vamos a mostrar la cédula, pero miren la hermosa la hermosa foto. No, no, no, La hermosa foto de la cédula. Pregunta quién sale lindo en la zona. No, ¿sí? ¿Cuántos ¿Nadie? años tenías acá, bebé? ¿A cuántos años sacamos la cédula? No sé. ¿Quién? A los 18, mi amor. Ah, perdón, a los 18, perdón, perdón. Es que Estás, ya es extranjero y normalmente ya sacan a los 21 y por eso es la confusión. <ríe> Esta es Daniela, a los.. Eh, 18, 18 años, sí. bebé, estás muy linda. Pero no tiene, o sea, o sea no tiende a mejorar, menos mal. No, ¿no? ahorita estás regia. Gracias. gracias. Eh, Itagüí, Antioquia. Obvio. 22 de septiembre de 1992. Sí, sí. Bebé, eres muy chiquita. Bebé. Eres sí. una baby. Y mi es 1,77. Sí. Eres enorme. Eres igual de alta a mí, muy bien. Tenemos por aquí, esto qué, esto qué. Aquí, es como una bufondita. Sí, lo puedes poner Ah, más? el blush, no puede faltar el blush de Dani que está dañado, está como roto, miren acá, ¿qué pasó bebé? No, amor, todo, todo se acaba, todo Pero, tiene su fin. Te todo <risa> todo todo <tiene> voy <risa> a invitar ahorita a irnos de compra. Vale, gracias. A que compremos más maquillaje. Para la ojera. A ver la ojera. Para la ojera, este es el tono que necesita Dani. O sea, es bien blanco, o sea que tus ojeras son bien oscuras. Ya también se está acabando, bebé. Tenemos no, no, no. que comprar maquillaje. Y la brechita. La brocha, la brocha. Mm. Porque todas las mujeres cuando nos maquillamos hacemos caras. Ay, yo no sé, bebé. Pero no hace cara de, de, de mujer. extraña. extraño y unas pulseritas que no se puso hoy Daniela bueno bebé ya se acabó no hay más no hay más o sea bebé cómo así no hay tampones no, condones no, alguna no. cosa rara no hay nada nada raro, no cambié la de, de sí, maleja así si hay cosas extravagantes ter bueno el chulito, pues sí. ah bueno el cauchito para cogerse el chulito. pelo el chulito así le dicen en Medellín sí, sí. el chulito para cogerse el pelito y, y no más. No hay nada más. Arranque y vámonos. Ay, Dios mío. Bueno, en este momento necesito que te quedes acá porque vamos a traer mi cartera. ¿Dónde está la mía? ¿Te la regalaron te la compraste? No, esta la me la regaló mi marido. ¿Sí? Esta me la regaló de cumple. Wow. Quiero que sepan que um, toda la peluquería está en silencio porque saben que estamos grabando. divino los amo. ¿De, ¿De bueno, verdad? Seguimos. O sea, a esta. La Barney bolsa. ¿Tú te dices Barney? ¿La qué? La Barney bolsa. O sea, Barney de su bolsa sacaba todo lo posible. Esto es Barney por por salo, mamá. No, para mí fue mi, mi, muñe tu, mi muñeco favorito. Muñeco? No, no, no, no, no. Qué no, no, mañizada. No, no, no. Yo voy a mostrar lo que trae Está Laura bien, dale, dale. Y tú me colaboras. Okay, okay. Un perfume. Un perfume espectacular, por si acaso. ¿Es tu favorito? Es mi favorito. Es el Bulgari Omnia. Lo amo. Es delicioso. Es como... Aplícame, por fin. Es como entre dulcecito. Sí. Huele muy rico. Deliciosos. Doles, yo vivo con dolores de todo: de cabeza, de espalda, de pies. Yo soy como, como se dice cuando uno sufre de. Sí, tú eres. Es una enfermedad que se llama hipocondriaca. hipocondriaca. Soy hipocondriaca y todo el tiempo digo: No, tengo dolor de no sé qué, tengo los retos. Sí, yo sé por eso. Un espectacular blush. Wow. Un blush espectacular. Chicles, tengo obsesión con los chicles porque odio a la gente con mal aliento. ¿Te da mal aliento a ti? No, en las mañanas, pues como cualquier persona, yo creo que te da un mal aliento a uno. Pero odio, odio las personas con mal aliento, entonces. ¿quieres? Y si se acaba uno, pues tiene otro. Hasta o no lo puedo creer. Está llenito, que no puedo Tienes súper preparada. Para... ¿Tienes mal aliento? Mira, te regalo un chicle. Vamos a comer chicle. La billetera, no puede faltar Que no falte la, la billetera roja, Laura <risa> la nunca la sierva, se nota. <risa> la la muy bien. Bien. Estaba, Estaba bien. así literal. ¡Hola! ¿Qué oh, más? Ahorita vas ¿sí? tú, eres ah, bueno. ¿tú? eres ahorita la víctima. Gracias. Ya no más. No, no más, suficiente. Bueno, bueno Laura, Bogotá con Dinamarca, 5 de enero de 1990. También soy pequeña, soy una millennial Mide 1.77. Medimos O positivo también, ¿no? Positivo. Cualquier cosa, bebé. Ayúdame. Yo te doy tu ya sangre, no, no. Eh, yo te doy tu sangre, yo te doy mi sangre. <risa> yo pensé que era la única que me pasaba esto con los billetes, pero no. Eh, también los mete como lleguen. O sea, no lo puedo creer. Así. Es de mujeres. Es que me desespero, me desespero. Entonces es como ya la vuelta ya. No nos va a caber en tus piernas todo lo que tienes en este bolso. <risa> Paños, pañitos para limpiarse todos. Todo. Es que yo soy muy asquienta con los olores, Ajá. con las suciedades con cualquier cosita, entonces tengo acá mis pañitos. No vamos a acabar nunca, o sea, de verdad. <risa> Tiene descontenido para, para todo. La cámara, Eso si uno necesita también. tomarse fotos, ahorita nos tomamos fotos, tomamos fotos. Esa es la que lleva todos mis viajes. O sea, <risa> de verdad, está obsesionada con los chicles esa mujer. Algún fan, alguien que quiera hacer un detalle, por favor, recuerde chicles. Unas gafas, por fin. Unas hermosas ray que uso, ustedes me han visto con estas, foto, eh, con estas gafas, en algunos videos en mi canal de YouTube. Amiga, mira, podemos sancionar nuestra camisa hoy. O sea, sea, lo podemos. Pero esa va a la chucha y la camisa. Es que hoy llegué a la peluquería y siento que la camisa huele como a húmedo, como cuando los perros huelen a húmedo. Como a perro mojado. Creo pero, que no me la, no me la lavaron bien en la casa y huele raro, entonces yo decía que... No, pero ya lo hecho, no, no, O sea, no vamos a acabar hoy, <risa> Maquillaje, voy a cogerlo todo porque está muy regado. ¿Otro rubor? Otro rubor, pero este es un poco más rojito. Por si se le despinta una uña. <risa> Tengo toda una peluquería ahí metida. No, no, no. Si alguien, por favor, no, no. Se necesita ayuda, maquillaje, mal aliento, comuníquese, por favor, Ay no, no, pues, ay no, ¿Qué no. Que no? se cayó. No, mi particular, le cabé todo, sí. absolutamente todo. Sí. Muy bien. Amo cómo me la monto también. No? Y un reloj no sirve. Es una igual se quedó sin cargado. Pero igual ya lo no trae por si las dudas, por las dudas. Se quedó sin pila, no importa. Un copito, por si <ríe> un copo usado <risa> es que también me gusta lavarme las orejas oh, no mentira, no, este no está usado pero sí lo voy a sacar y efectivamente más <risa> <risa> y eso fue todo amigos esto fue todo lo que hay en mi cartera gracias Dani por ayudarme a sacar todo lo que tengo en esta cartera y darte cuenta mi obsesión con los olores Ay, o sea, de verdad que estoy cansada de sacar todo lo que yo hice en el bolso ¿Sabes qué me encanta a ti? Ay, ¿Te encanta a ti? No me imagino a Laura con un hijo. ¿Por qué? O sea, ese con un hijo, todo eso desaparecería. Ah, pepe. no, mi hija. Pero yo quiero ver una pañalera tuya también. No, no. O bueno, con otras cosas. Ahora salgando bebés, o, o sea, patines. Bebé, gracias por ayudarme con la cartera. Adivina quién es mi próxima víctima. ¡Maleja! No se la pueden perder porque esto es una cartera nunca antes visto. ¡Maleja! Yo, la, yo ya la busqué Bueno y ahora estoy con Maleja uh -huh. No bueno, nos veíamos desde el video de 18 más que fue un hit. total Y sigue siendo un, un éxito. ¿Qué sí, es que hay que hacer. Pero segunda es que, parte es que, bueno, ustedes ya saben, ya lo habían visto, Maleja me dio unos tips sexys, espectaculares, divinos, que a ustedes les encantó. Y bueno, ha sido un éxito total el video. Pero y un bueno. Un éxito con tu marido, ¿no? Y en un éxito con tu marido. Es que estoy embarazada. Le, no, ¿qué tal? Le puse el... el, el, el los calzones? pero usados o no? Ya no, obviamente no usados. <risa> Le puse el calzón en el computador, no, en el computador no, en la maleta de la oficina. Lejos. Nada, se murió de la risa porque te mando... él vio el video antes, entonces dijo como, ¿De verdad? ¿Es en serio? Estás siguiendo los pasos de manera. yo, sí, mi amor, ¿cómo te parece? <risa> ¿Los olió o no los olió? ¡No! ¡No! <risa> <risa> Pues no sé, tengo que preguntarle, ¿verdad? ¿no Pero bueno, de pronto sí. Está bien. Bueno, seguimos acá en sesiones de peluquería y bueno, maneja, bebé. Yo quería preguntarte qué tienes en tu cartera. En, mi cartera es la cartera, ¿no? Es muy ¿De grande. dónde es? Es hecha, es hecha. No, es de una chica que es colombiana, de Iscacho. Eh, bueno. Es Ay, una, ese cacho. Ese, ese, ese cacho. Eso. Ella. Ella es. Mostremoslo otra vez. Miramos la belleza artesanal. Muy linda, ¿no? Además es que sale con todo y es gigante. Bueno, ¿entonces quieres ver? Sí, quiero saber todo lo que tienes acá. Primero, ahí. que no me puede faltar. Como yo estoy lactando, entonces este té para producir leche. ¿Quieres probarlo? A así? ver si te vas para producir leche. No, mentiras. Pruébalo. O sea, es té para producir Prusif leche. Producir leche. Se llama Mother's Milk y para todas las mamás que estamos como lactando es buenísimo. Mm. Aumenta la producción de leche. <risa> ¿Qué? Es verdad, ah, no así si yo me lo... Pero si no, yo no, si estoy la tratando, tengo... no, tranquila, no pasa nada. Lo ah, no es que... ¿Qué tal que empieza a producir? sabe rico? ¿Cómo sabe, ¿Sabe bueno? bueno, delicioso, usted tome, tome. Tome, tome para... Tome. Este té no me puede faltar. Es agua, ajá. Este termo es súper chévere porque conserva el frío. ¿Quieres probar? Agua. El, el agua, agua fría, pero, pero fría, queda súper fría. Entonces conserva como el frío. Okay. Sí, rica, ¿no? Está demasiado Está buena. bueno. Termos. porque es de todo. Cabe todo. Comida, galletitas, unas galletitas. El lunch, el lunch. Galletas. Uh -huh. Manicito. Maní. Más comida, Más comida, comida. Manzana. Manzana nutritiva. Billetera. La billetera. ¿Por qué la billetera roja bebé? Porque esta me la regaló mi marido Pero no tienes Por buena ese, mamá Según el Feng Shui Uno tiene que tener una billetera roja Para que te llegue mucho dinero entonces estás muy bien, uh, ¿no? No, no No sabía. Eso. No Que no, mucha, mucha platica, mucha platica. El celular, obvio, que no te saltar El faltar. celular. Y eh, eh, como cosméticos. ¿Como cosméticos? que hay en los cosméticos de Maleja? Vamos a ver qué hay en los cosméticos de Maleja. Mira, para un polvito, eh, un corrector, labial, labial. y pestañina. Como que lo mío es, eso es lo esencial. Y como este que es como iluminado, así. Ay, yo amo ¿Siempre? Eh, el iluminador. ¿Cierto? El iluminador. Hoy estoy como trabada, Dios mío. Como siempre. El iluminador. Y por acá, Te por cargas de muchas cosas. Esto, para la nariz. <ríe> Ese es afrín. Afrín. es la <ríe> <ríe> Para las mucosas. Para no. ah, Yo cuando me lo echaba chiquita me dolía demasiado. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, esto es buenísimo. Solución salina. Para las mucosas como yo. Y ya, mira. Solo es cierto, ah, no. chocolate. Es que tengo un resto de cosas. Y Las llaves, y del carro, llaves del carro. Super play ella Y audífonos. Audífonos, cables. ¿Doles? Doles. Doles. Porte. <risa> Lima. Tampones. Condones. Bueno, ya vieron qué es lo que tiene Maleja en la cartera. Muchas cosas. Pero todo útil. ¿Qué, ¿Qué tal yo esculcando la maleja? ¿Cuál? ¿Qué te quieres llevar? No, bebé, ya, ya, ya. Es que queríamos chismosearte la carterita. Ya asustó. Es guardemos ya. todo entonces. Guardemos, guardemos. Daniela, Hola. venga. Daniela también está acá. Dani Espina. Vamos a ver nos llevan la cartera. Bebé. He visto todo por ahí. ¿Qué tal? Yo, yo harta quiero cosa. de la agüita para la leche. <risa> ¿Cómo así? Está lactando. No, bueno. ah. ¡Besos! ¡Chao! ¡Y eso fue todo! ¡Los sí, queremos sí. mucho! ¡Besos! ¡Suscríbanse ya! ¡Suscríbanse al canal! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí abajo! ¡Y denle like. like! ¡Besos! ¡Besos!